La Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, ha pedido una mayor presencia en el ciberespacio para defender al régimen cubano. Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC, hizo esta petición durante una asamblea en Santiago de Cuba. Sin embargo, estas palabras sugieren que el régimen cubano está perdiendo la batalla de pensamiento en línea. Si la revolución no tiene TikToker, si la revolución no tiene YouTuber, la revolución no estará bien comunicada. Mira nuestro video en YouTube sobre esta noticia y únete a la conversación. Juntos podemos hacer una diferencia en el mundo de Cuba.